Detente, Ranma Saotome. Cuidado, eso duele. Como si fuera tan fácil detenerme pedazo de alcornoque. Ni un millón de pandas, ni los más extraños luchadores pueden vencer al campeón, Ranma Saotome. Acá es una tortuga, no puede alcanzarme. Bueno, casi nadie. No te pierdas las aventuras de Ranma, de lunes a viernes a las 5, si la visión no tiene.